Bueno, el himno Nacional Mexicano eh, lo hemos traducido, los maestros y el pueblo Tutunacú de Puebla y Veracruz. Eh, durante tres años nos estuvimos reuniendo en días inhábiles, en los fines de semana, en los días de patrios, eh, para podernos eh, poner de acuerdo en virtud de que el Tutunacú tiene siete variantes. Eh, lingüísticas eso dio motivo a que tu, tuviéramos que reunirnos para poder ponernos de acuerdo y decidir qué palabras utilizar para poder eh, traducir el himno nacional mexicano sin eh, cambiarle el sentido que tiene eh, como himno nacional mexicano en, en castellano entonces eh, por supuesto que eh, es un himno eh, eh, traducido de acuerdo a nuestro contexto. Hay muchas palabras que, que sí eh, tienen, eh, son, tra son traducidas al, al Tutunacú de acuerdo a la, a la letra del himno nacional en, espa en español o en castellano, pero eh, efectivamente en nuestro contexto. Sí. Entonces esto le da una mejor interpretación para los alumnos. Eh, le da una mejor interpretación y un mayor entendimiento de qué es, eh, a qué nos convoca el himno nacional mexicano. ¿sí? También quiero decir que el himno nacional mexicano lo hemos traducido nosotros, no somos la primera lengua, hay otras dos lenguas eh, originarias de México que lo han traducido, si no mal recuerdo, uno es en, en maya y la otra es en ñañú, que también ya tienen la autorización de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Ah, bien. ¿Y se podría hacer lo mismo con el himno de Puebla? Por supuesto. Sí, claro que sí, se puede hacer. Es cuestión nada más de, de que nos decidamos. Eh, yo creo que los, eh, los poblanos en, en las siete lenguas indígenas que existen en, en el estado de Puebla, eh, que, pues, uno pudiera ser eh, la propia iniciativa de un determinado pueblo, ya sea en el caso de, de Puebla, bueno, como usted seguramente sabe también, que es, tenemos presencia, la mayoría es nahuablante eh, también los, le siguen los Tutunacú, el pueblo Tutunacú, que está en la Sierra Norte, eh, les, el mixteco, el ñañú, el, el, el tepegua, ¿sí? son lenguas que, que tienen presencia en el estado de Puebla y vuelvo, vuelvo a repetir, puede ser por propia iniciativa de los pueblos originarios o que alguna institución nos convoque, porque sí es un tanto difícil reunirnos por nuestra propia cuenta, habría que participar, debería de participar, no sé, por un lado la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Educación Indígena o en todo caso alguna otra institución que, que representa a los maestros como la sección 23 de nuestro sindicato y que ya que nuestro sindicato en los últimos años se ha preocupado mucho por los pueblos originarios, se ha preocupado mucho por el desarrollo profesional de los maestros y eso pudiera ayudarnos para que nos pudiéramos reunir. Eh, pudiera ser, lo, lo más rápido eh, que, eh, que se podría trabajar serían los, los días, los fines de semana, porque a veces somos muy dados a que, pues, eh, me, sí, que me convoquen, pero en días hábiles y nada más de 9 a 2 de la tarde. Y si hacemos eso, pues definitivamente no avanzamos. Nosotros nos hemos reunido en ocasiones hasta tres días consecutivos, ¿sí?, los días, eh, fines de semana, los viernes, sábado y domingo, eh, y en diferentes lugares, porque el pueblo Tutunacú, eh, regresando a lo, del, a lo que es el pueblo Tutunacú, no, es, no solamente está sentado en, en Puebla, sino que está sentado también en Veracruz. Entonces, eh, gracias a, a los maestros, a los jefes de sector del área de Papantla, eh, que es el maestro eh, Filiberto, eh, y el maestro Valente y por ahí algunos otros jefes del sector que nos pusimos de acuerdo con los jefes del sector del Estado de Puebla y nos reuníamos en una ocasión en, en, en el área veracruzana y en otra ocasión en, en Puebla. Y así fuimos trabajando, fuimos construyendo y también ah, debo de reconocer eh, el apoyo que nos brindaron los presidentes municipales para poder eh, trabajar. Bueno, con esa experiencia pudiéramos trabajar en el estado de Puebla para avanzar eh, con el con el himno nacional de las demás lenguas, porque también es, ese es otro mm. otro asunto, ¿no? Por ejemplo, yo no, el, el himno nacional en Náhuatl, eh, la verdad, todavía no hay una, un, una, una sola versión para, para cantarlo. Se canta eh, con una letra en, en, en, el, en Tehuacán con otra letra en huauchinango y con otra versión en, en tetela. Y eso es lo que yo siempre he pugnado, al menos aquí en Tetela de Ocampo, eh, hemos logrado que, que el himno nacional ya sea, eh, a, a nivel región, sea una sola letra, porque también sucede que a veces casi es por escuela. Entonces, y eso eso no es correcto, porque el himno nacional en castellano eh, se canta con la misma letra en, en, en Yucatán que en, California, en el estado de Sonora, ¿no? Entonces, lo mismo quisiéramos para el caso del de, de de, de náhuatl, que cuando fuéramos a San Luis Potosí se cantara eh, que en una sola letra, estuviéramos en, en Hidalgo, en el Estado de México, en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, fuera una sola letra. Y yo creo que sí se puede, nada más es cuestión de que, de que haya voluntad para poderse reunir y aceptar que... La gama de de, de, de de las variantes que tiene el náhuatl pues es, es enorme, Entonces, pero pero hay manera de ponernos de acuerdo y que sea una sola versión, como lo hicimos en Tutuneco, <coughs> que vuelvo a re, re, repetir, son siete variantes, pero pudimos ponernos de acuerdo para que sea una sola versión y se cante, igual en Papantla, Veracruz, como, como en este caso en los municipios de Puebla. Y lo, eso, eso se podría hacer. Ser